El continuo tiene una tradición, que es hacer unos billetes que son circo continuos. A usted, si no me equivoco, le ha tocado el número 5. Por ende, ¿qué se siente estar en el billete de 5 circo continuos? Eh, y en este caso, en plena vigencia, o mejor dicho, en eterna vigencia, porque todos sabemos que los billetes de 5 han sido discontinuados por ahí, excepto los del circo continuo. Eh... En el billete de cinco de, de, de estaba San Martín, ¿no? Estaba él, ¿No se acuerda? ¿Claro? Bueno, a sí. ver. <risa> bueno, creo que está, creo que estaba está San Martín, en el, digamos, en el real. Eh, si pues estaba él, me siento orgullosa de ser el, el, el, el, el billete de cinco de contigo. <risa> Eh, no sé, siento como algo especial con San Martín. Bueno, creo que estaba está, está San Martín en el, digamos, en el real. Eh, si estaba él, me siento orgullosa de ser el, el, el, el billete puedo decir continuo. <ríe> eh, no sé, siento como algo especial con San Martín. No me, no me lo pregunten. Eh, de hecho, con, con Omar, este mi marido mi Sí, marido, eh, tenemos charlas sobre San Martín, sí, sí, yo le cuento lo grande, eso me parece de General San Martín, así que, <ríe> eh, nada, me, me encanta, sí, mezcla de Coca-Sarly y San Martín, imagínate eso, bueno, libertador, vamos, carajo, eh, sí, el libertador de Corpiño, pues. <ríe> todo, todo, todo, así que, nada, a mí me encanta me encanta ser parte del circo, de, la, de la eternidad del circo antiguo eh, en billete de cinco circo antiguos, me encantaría poder tenerlos físicamente eh, porque bueno, no, no, llegué, no llegué no llegarán a sus manos bueno la pregunta que tenía escrita era que sabemos que emigraste a Estados Unidos donde además te casaste pero que ahora no puedes volver por la cuarentena eh, ¿tenés algún proyecto allí o algo así? Ah, ¿allá? Varias cosas, lo teníamos porque, porque Omar me ayuda mucho en todo, lo que, en todo lo que tenemos allá. Él habla mejor inglés que yo y su trabajo está sentado ahí, entonces, bueno, me va ayudando. Eh, eh, tenía, varias, tenía varios shows para hacer, este, estaba muy contenta porque, bueno, cuando uno es recién llegado a un lugar es muy difícil que te conozcan. Eh, empezar todo de cero, todo lo que uno ya había hecho, en, o sea, los artistas performáticos tenemos eso, no, no somos como, eh, por ahí Omar, este, él es este artista de cómic, entonces él trabajó siempre en Buenos Aires, para Estados Unidos, y lo único que hizo fue mudarse, eh, la, los artistas como nosotros, este, tenemos que eh, nada, volver a empezar ¿no? eh, en ese lugar, así que estaba teniendo ya Shows. Tenía algunos programados para abril, para mayo. Eh, todavía tengo uno programado en agosto, que es uno muy importante para mí eh, y no sé todavía si voy a poder llegar eh, y si lo van a hacer. ¿no? Y aquí pregunta Majo, eh, algún número o coreografía que te haya emocionado o hecho llorar? Eh, sí, este hace un par de años. Eh, tuve como una revelación esa ah. <risa> de eh, me, me cosas que te despertas así y dices, ¡Ah! eh, tengo una idea eh, yo soy muy fan de, del, del anime eh, no sé si saben lo que es eso es animación japonesa eh, Dragon Ball, Sailor Moon, Sakura etc. soy muy fan desde que era muy chica y me habían invitado a par de años a un evento de, de, de anime, digamos, eh, a bailar. Y digo, cómo hago yo para bailar Danza del Vientre en un evento de anime? ¿Qué tiene que ver? Este, y, ahí, y ahí la visión. Eh, entonces creamos con mis compañeros de Manas, que es la, la que pertenecía al grupo de danza, no ahí estaba. Y la leyenda de Andes no es anime. No es anime, es Amerimanga, Amerimanga, anime, porque está creado por Estados Unidos. Eh, y, y, y creamos un número eh, de unos 15 minutos, de este, danza del vientre, estilo tribal y Sailor Moon. Entonces, este, <ríe> sí, <ríe> tremendo. Me brilló en los para mí. Eh, entonces, eh, hice... En una parte, bueno, le metimos toda la música de Sailor Moon, obviamente. Eh, y después me echamos eh, las voces por ahí de, de, de alguna escena, ¿no? Este, teníamos a una cosplayer eh, y ella hacía de, bueno, era cosplayer de Sailor Moon. Entonces estaba toda lukeada como Sailor Moon, hermosísima. Eh, entonces le metí una, la voz en off de Serena en una parte... Y, y estábamos con mis compañeras ahí, tipo, este, siendo de fondo mientras eh, la que era Sailor Moon hacía quebraba, hacía Playback. Y ahí se empezaron a caer las lágrimas porque dijo, no puedo creer lo que estoy haciendo. con bueno, Mis dos grandes pasiones, la danza y el anime, en un solo lugar, con unas luces tremendas, con una pantalla de fondo gigante, preciosa. Eh, y lloré. Y lloré y estaba como, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Y el siguiente paso? estoy emocionadísima, eh, estaba ahí llorando mientras escuchaba la voz de Serena y, y a Flor que estaba haciendo de Sailor Moon, ahí actuando, Nada, creo que esa, ahí sí que me llegó, tocó tocó todas las fibras de, de mi corazón, de mi alma mi cuerpo, de todo. Acá me dicen de otra parte de la producción que nos preparaste una partecita de un número de poi, puede ser para esta noche, con una música sí. que se estrena ahora con esto Voy a chabullar un poco, un poco de Poi, eh, eh, para que ponga la música, eh, me, eh, Sebastián me dijo que si yo hacía este número, porque saben, el Poi es una, una cosa muy larga, es decir, es lo mismo, más largo que mi brazo, entonces voy a ocupar un montón de espacio y la, el foquito de la luz está ahí arriba y yo casi que lo toco con la mano, sin Poi, entonces... Se puede romper. Entonces, vamos a ver si rompo algo, no digan nada y si ven que me golpeo porque puede pasar porque el espacio es muy muy limitado. En sus casas, pues, tipo, aplaudan un montón eh, porque, nada, bueno. No sé si se vio algo, pero aguante. Acá pregunta Barsoya, ¿qué música estás usando? ¿Es el momento para pasar el chivo? Esa es una música que me pasó Sebas que para quien que no lo sabe, es el compositor y pianista, eh, ideólogo de decir Continuo. Me eh, pasó este tema para... o oh, estreno, ¿no? ¿Cómo te ves de acá cinco años? Bueno, en cinco años yo tengo que haber construido mi carrera en Estados Unidos porque si no se pudre todo. <risa> este, y haber aprendido inglés y toda esa cuestión. No, lo de la frase inspiracional, chicos, le, se, lo, se lo debo. No. Bueno, Michi, gracias a todos por acompañarnos. Eh, bueno, nada, no, no se pierdan la próxima entrevista del sábado. Bueno, será entonces hasta el sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de Ventana del Circo Y aquí estamos y estaremos mañana, es hoy, pasado, actuado. Así que muchísimas gracias por su atención. Y nos veremos el sábado a las 17 horas por este mismo medio. Chao.